Vamos a estar hablando de dolor, de articulaciones en nuestras mascotas, pero un dolor quizás más silencioso, que, que el perro en sí o el gatito no llega a manifestar de alguna manera, ¿no? Tal cual. A nosotros nos pasa mucho en la en la clínica diaria cuando vos le decías al propietario que está padeciendo dolor y el propietario se pone mal, como, mm. como mi mascota tenía dolor y yo no lo supe ver. Claro. Porque asocian el dolor como medicina humana, cuando a nosotros nos duele algo, lo manifestamos de una claro. forma tal vez más escandalosa, si se sí. quiere, con gritos, llanto o... Mm. Nos damos cuenta rápido. En cambio, el perro es raro que grite de dolor. Puede gritar de dolor, pero no es, es una, más Tiene que ser una situación extrema, ¿no? Extrema, un dolor muy agudo, Ajá. muy violento. A diferencia de, y puntualmente lo que queríamos charlar, el tema de la artrosis. Mm. Y cómo es un dolor silencioso que empieza a partir, dependiendo de la raza, entre los 7, los 9, los 10 años. Y el, la mascota, dependiendo de la raza, lo empieza a manifestar como un andar distinto, mm. como un acortar el paso, como un a veces levantar la patita cuando camina, muy frecuente razas miniaturas como el caniche, el visón frisé, que van caminando y de repente levanta la patita sí. y al propietario hasta le causa gracia diciendo, mirá, Tim ahí tic. lo hizo, ¿Viste? Claro. ¿Sí? Y no solo no es gracioso, sino que es un enganche rotuliano, claro. la, la rótula básicamente oh. se le sale del, del, de la troclea femoral sí. y se traba. Y después se destraba porque es una luxación dinámica. Eso es algo re frecuente en las razas miniaturas, ...molesta, duele, genera a la larga una artrosis uh -huh. de moderada a grave... ...dependiendo el, la condición corporal, muy importante... ...muy frecuente en los perros viejos, algunos que son gorditos... Uh -huh. ...ya sea porque es una raza predispuesta, ya sea porque come mucha harina... ...porque el propietario le da harina, uh -huh. ya sea porque no se mueve, porque le duele... ...entonces se arma un círculo vicioso en el cual gana peso, se pone más pesada... ...carga la articulación, uh -huh. se mueve menos... Entonces el perro que te dicen, che, el perro está todo el día echado, uh -huh. el perro no se mueve y bueno, es, la idea hoy día es educar un poco al propietario para que cortemos ese círculo antes de que se instaure Lógico. o antes que llegue a la veterinaria con un perro que realmente no solo está con dolor, hay atrofia muscular, no se mueve, está decaído. ...y padeciendo dolor hace un tiempo variable. ¿Hay alguna edad puntual donde comiencen con este tipo de problemas? ¿O puede ser a cualquiera de que aparezca. Qué buena pregunta. Mira, eh, en la medicina veterinaria tenemos el siguiente inconveniente... ...y es que la geriatría o la vejez, dependiendo de la raza, es cuando empieza. Uh -huh. No ah, okay. es lo mismo un caniche de 8 años que un ovejero alemán de 8 años... Uh -huh. ...o, ni que hablar, razas molosas como un, un Rottweiler o un uh -huh. dogo de burdeos... ...que con 8 o 10 años es un geronte, propiamente dicho, en cambio un caniche... ...está empezando a transitar esa tercera edad... ...son súper longevos... ...súper longevo. <risa> claro. y ni que hablar el gato... ...el sí, gato sí. dentro de esta medicina de pequeños animales... Uh -huh. ...es un extraterrestre, le solemos decir... ...porque es <risa> distinto totalmente un perro... ...entonces la edad es variable... ...en líneas generales saber que... ...las razas minaturas arrancan esa tercera edad... ...entre los 8 y los 9 años... ...las razas molosas... ...digamos perros que... Eh, ...de adulto pesan más de 40 kilos o 45 kilos... A partir de los seis años está bueno empezar a ver, la, evitar esa, o, o más que evitar, acompañar esa geriatría que está empezando. Ajá. Acá nos has traído puntualmente, Andrés, algunos videos, esos eso son pacientes tuyos. Sí, sí, son pacientes Bien. míos y son pacientes de la doctora Mont Montalto, que es la encargada ah. de la fisioterapia en la veterinaria, Bien. que le agradezco porque me ayudó un montón para poder mostrarle algunos síntomas de dolor que a veces el propietario no los tiene tan frecuente. Okay. No hay ninguna claudicación uh -huh. de tercer grado. La claudicación de tercer o cuarto grado es cuando el perro no levanta la pata. Ahí claramente hay dolor y el propietario se da cuenta que le duele porque claro, no, el caminar es distinto. Uh -huh. En cambio, por ejemplo, ahí estamos viendo a Asgar. es un mestizo de... Uh -huh. eh, o sea, raza miniatura, no es una raza pesada, pero fíjate cómo está modificado el tiempo de apoyo de la pata derecha. Uh -huh. Y ese apoyo en pinza, apoyo en pinza se dice en caballo, no en, no en perro, uh -huh. pero es el apoyo en la punta de la, del claro, pie o la punta de la uña. Como que pisa con cierto cuidado, ¿no? Efectivamente. Como si le doliera pisar así plenamente. Efectivamente. Uh -huh. Ese perrito fue un perrito que fue operado uh -huh. de la cadera y está en una recuperación de esa cirugía. Pero está bueno para que puedan ver cómo se acorta el paso. El paso tiene que ser simétrico, al igual que nosotros, uh -huh. cuando vos no te duele nada, los pasos son igual, tanto derecha como izquierda. Sí. Y cuando tenés un dolor articular, empiezas a cortar el paso y es la renguera. Tal cual. ¿Bien? Bueno, en los perros pasa exactamente igual. Está bueno que el propietario eduque la mirada para ver que los pasos sean simétricos de su mascota y que no haya un acortamiento del paso. Uh -huh. Este es otro perrito que. Tiene una patología en la rodilla izquierda, mm. que si se fijan, eh, eh, es un detalle sutil, por eso la idea es... Sí, pega un mini saltito. Pega un mini saltito. <risa> y ahora cuando se baje de esa acera peatonal, van a ver cómo de repente la pata izquierda deja de ser apoyada y la camufla con un aumento del paso. Fíjate. Ajá, mira, Ajá, un saltito, graso. claro. Sí, es. Que en la raza miniatura no es sí. tan evidente. Uh -huh. En un rottweiler si hace eso, vos te das cuenta porque son toscos aparte los molosos, claro. sí. somos toscos, me incluyo, <risa> <risa> eh, pero la raza miniatura la camuflan uh -huh. y el propietario tal vez no se dio cuenta de uh -huh. eso, salvo que tenga el ojo entrenado, decir, claro. ¿qué pasó acá? Uh -huh. Bien. Andrés, ¿y hay algo de la vida cotidiana más allá del peso que explicabas recién que pueda afectar este tipo de sí. o presentar este tipo de patologías? Hay una serie de situaciones, no todas son patológicas. De hecho, hay algunas que están muy ligadas al comportamiento. Por ejemplo, el perro que salta. Mm. No sé si tienen amigos como perros con boxer, border collie, sí, que no labradores que saltan y saltan sí. y saltan. Y... Y cuando tenés mala suerte y el salto cayó mal, se puede lesionar el ligamento cruzado, mm. puede haber una lesión en el tarso o en la cadera, dependiendo cómo cayó, dependiendo si es un perro ágil o no. Hay uh -huh. perros que realmente son terriblemente ágiles y nunca les pasa nada. O por ejemplo, ha pasado, y esto es el, el colmo, bajándose de la cama. Claro. Volvemos a la raza miniatura. El pupo carlino bajándose de la cama que bajó y cayó mal uh -huh. y, y empieza a claudicar el hombro. O el codo, porque en vez de caer como debería caer, cayó medio con el chasis uh -huh. cruzado, golpe. Entonces, movimientos hogareños uh -huh. eh, tienen, tienen, son como accidentes domésticos que son muy frecuentes para nosotros en la clínica. Sí, como subir y bajar de la cama uh -huh. quizás, ese impacto. O, la, eh, o las la escaleras. Capital la escalera es el del perro panera. que salió corriendo aparte de algo que no tenemos en cuenta cuando hacemos nuestras casas y es esperable y es que ponemos cerámicos en lugares cercanos a la escalera o parqué uh -huh. el perro patina pero patina como chorizo en plato de seda pasa claro. y, perdón el, el no, comentario pero es bueno, como que allá fue y esos patinajes cuando sos liviano, no es tan grave. Ahora, cuando el perro pesa más de 35, 40 kilos, uh -huh. se puede abrir de caderas. El claro. famoso se descaderó, uh -huh. que es un término muy frecuente, medio inexacto. Pero se entiende que el perro quedó abierto de patas. Eso genera movimientos que no son normales para la cadera y que puede generar o genera, mejor dicho, dolor o sobreextensión de caderas como la eh, como articulaciones como la cadera. Uh -huh. Tenemos un videito más de, de Ramón, Mirá, no, se llama como mi perro. Ramón. A ver qué pasa con Ramón. Es un querido amigo de la Bet, es un dogo de Burdeo. Si ustedes se sí. fijan, los miembros sí. posteriores no solo están rígidos, Ajá. sino que están rectos. Ajá. Hay una situación en nuestra profesión y es que cada tiene, cada raza tiene su aplomo. Mm. ¿Qué es el aplomo? Básicamente si vos a la pata o a la mano la partís a la mitad. ...tiras una aplomada, tiene que ser simétrica... ...y tiene que tener una angulación característica de cada raza... ...un caniche no tiene la misma parada que un ovejero... Claro. ...o un galgo que un ovejero, por más que son dos razas grandes... ...entonces, cuando el aplomo se empieza a poner recto... ...empieza a estar parado de atrás, que se le dice... ...algo está pasando en la articulación... ...en alguna de las articulaciones de los miembros posteriores... ...que el perro está tratando de compensar el déficit articular... ...aumentando la superficie de contacto... ...entonces empiezan a juntarse de atrás... ...y se ponen derechitos... Uh -huh. ...el propietario muchas veces solo toma como que el perro es así... ...esta semana atendimos un... Chao, ...un show eh, show uh -huh. ...chaolín le decimos cariñosamente... ...que no nos dimos cuenta que tenía... ...le dolía la rodilla porque uh -huh. el tipo camina raro... Claro. ...es una raza que camina distinta uh -huh. a un galvo... Uh -huh. ...y el pelo camufla esa situación... Porque, bueno, en uno de los videos sale uno de los perritos con lesión en la rodilla con el pelo cortado. Uh -huh. Muchas veces para poder evidenciar los movimientos articulares hay que cortar el pelo uh -huh. claro. para poder evaluar bien visualmente la articulación. Uh -huh. Cuando vos tenés un perro como un Golden o como un Terranova, ni que hablar un San Bernardo, la articulación está camuflada por un pelo claro. que evita... Una inflamación uh -huh. articular. Bien, uh -huh. entonces quizás el consejo, Andrés, es como dueños estar un poquito más pendientes de ese cambio quizás de andar que pueda tener nuestra mascota o de pronto ya no se sube a la cama tan ágilmente como lo hacía antes y demás, estar atentos, consultar, pero también quizás pensar en alguna manera para, para prevenir estos daños. ¿Hay quizás algún um, suplemento para fortalecer las articulaciones o algo así que les podamos dar ¿Qué? como para claro, anticiparnos para a cualquier situación dolorosa que pueda tener la mascota. Excelente. Mira, yo esto, acá hay como un criterio muy amplio en la medicina veterinaria como en la medicina humana. Bien. Nosotros siempre en la vet tratamos de recomendar más que medicación, actitudes saludables. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo la caminata frecuente, Bien. dependiendo de la raza, entre 15 y 20 minutos, dos o tres veces a la semana. Uh -huh. Está bueno. El diagnóstico. Cuando nosotros sabemos qué patología estamos tratando, podemos saber qué le podemos pedir a ese cuerpo. Uh -huh. Desde el ejercicio, dónde duerme. Es muy frecuente también el tema de que el perro duerme sobre superficies duras uh -huh. y el perro con artrosis le duele. Claro. Ahora no porque hacen 30.000 grados, pero cuando la temperatura baja... Si dormís sobre el piso, el otro día te levantás, aparece la momia. Claro. Porque está fría, claro. la articulación uh -huh. está fría, duele. Prepararles entonces un lugarcito cómodo para dormir. Efectivamente. Bien. El, la caminata, el peso, bueno, lo charlamos recién, muy importante tratar, y si tienen alguna duda, llevarlo al veterinario para que les pueda aconsejar, para de una mascota no fit, sino una mascota saludable. Uh -huh. No es que querés tener el, un perro, como decir, vamos a decir, un pitbull, o una América de Stanford terrier que uh -huh. parecen esculturistas, Sí, sí, sí. sino un perro saludable que uh -huh. tiene su peso y que en esa revisión podamos ver los aplomos podamos ver de que camine bien uh -huh. ¿bien? está bueno si el, si el propietario de la mascota puede entender de que una vez al año, cada seis meses después de los seis años está bueno ir al veterinario bien y que le mire las articulaciones si no, ¿por qué lo traes? control general así como nosotros uh -huh. después de cierta edad tenemos que ir una vez al año al médico para un análisis de sangre claro. o estudios generales es decir, bueno, más allá de la vacunación anual, que está buena y es obligatoria la rabia, ver las articulaciones, porque el dolor agarrado a tiempo duele menos que en la crisis de dolor. Claro. Si el perro saltó y se rompió el menisco en el salto, eso duele un montón. Uh -huh. Ahora, si yo puedo proteger esa articulación para evitar, ya sea por el sobrepeso, por educar al propietario para evitar de que salte tanto, uh -huh. o la cama, o la caminata... Una de las cosas que pasa, chicos, es cuando al perro le empieza a doler, se queda quieto uh -huh. y eso trae como efecto colateral atrofia muscular. Claro. Uh -huh. Empieza a adelgazarse la pierna, pero volvemos uh -huh. a lo mismo, en el pelo largo no se ve. En un salchicha sí lo ves, uh -huh. porque el salchicha o el boxer al ser pelo cortito, finito, vos te das cuenta que hay una pata que la tiene gorda y una pata que se está adelgazando, uh -huh. o un brazo, o una parte de la espalda. En el perro pelo largo no Entonces está bueno estas cosas Nosotros nos damos cuenta cuando le empezamos a palpar y a tocar claro. Que falta masa muscular principalmente el grupo de la cadera y el grupo de los hombros, de uh -huh. la espalda. Claro, y pierde fuerza en definitiva para seguir moviéndose lo, lo que resta sí, de su vida, ¿no? Tal, <risa> tal cual. Eh, ¿Y el caso de Ciro, puntualmente, qué quiere decir? Mira, bueno, ahí lo hace perfecto. Ciro es un perrito que por desgracia se rompió el ligamento cruzado. Mm. Eso es antes de la cirugía, en una salida de la familia. Y fíjate cómo cuando sale del agua, tiene todos los músculos supercontracturados del miembro posterior izquierdo, que sería... Uh -huh. El que está ahora, sí. ahí cuando sale, se le notan todas las fibras musculares y el paso ahí levantó. Sí, sí, sí, sí, sí. A él no se le trabó porque no, no, no tiene enganche rotuliano, sino que le duele la rodilla. Uh -huh. Entonces, los músculos, en un afán de eh, darle estabilidad a la rodilla, se tensionan. Al igual que nosotros, el ligamento cruzado sostiene la rodilla. Cuando vos tenés ruptura de ligamento, sufrís inestabilidad. Ahí está la inestabilidad. Y ves que no está gritando, de hecho no, no, quiere no, jugar claro. con la piedrita, sí, o sea, está como si nada, pero esa articulación le está doliendo, de hecho uh -huh. tuvo que ser operada. Claro. Bien, a estar atentos entonces con el ejercicio, mantener a nuestras mascotas en movimiento, la alimentación, el sobrepeso y ante cualquier cambio actitudinal de movimiento que tengan, bueno, poder llevarlo al veterinario para ahorrarle quizás un dolor un peor eh, a largo plazo.